el pasado pues también sus declaraciones porque se le Pues están todos juntos y nosotros vamos a escuchar las So good morning uh, buenos días um, Carlos Mi nombre es la uh, my firm has Mr. Ruben Martina Machado hemos representado a Rubén Martín Machado ya por cuatro meses por four months obviously he is here with us this morning está con nosotros esta mañana and we obviously are going to allow you vamos a dejar que ustedes abren con él pero antes de que nada I wanted to say I want to thank the United States government quiero dar okay. muchísimas gracias al gobierno de los Estados Unidos for always opening its arms without any need to do so necesidad de hacerlo a la comunidad cubana y a los latinos en general, to the Cuban community and Latins in general. We are very, very, very much appreciative. Estamos muy, muy agradecidos del tratamiento of the treatment. We believe the trial was fair. Pensamos que fue justo. The judge uh, is a very capable judge. Uh, the prosecutor was fantastic. Uh, y al final, esto podemos lograr el asilo político para nuestro cliente Rubén Martínez Muchado. Eh, aquí tengo a Juan Rosa, who is the gentleman who litigated the trial. El fue el que litigó para el bufete, el juicio, y estoy muy contento. I'm very happy with his work and his job, and I am very happy to have him in my office, en mi oficina. And of course, the star of the day is Rubén, así que. It's open. Ustedes okay? pueden ir haciendo y me ask questions as you wish. Okay? Bueno, no comienzo, Rubén, pero te pregunto. ¿Te, mal, en el momento, eh, para ¿Te la puedo pregunta, acercar los micrófonos? ¿Te imaginaste todo lo que has vivido durante estos cuatro años? ¿Te imaginaste, además, es? que ibas a terminar todo esto aquí? ¿Y qué dejas atrás? ¿Qué le dices al régimen de Díaz-Catónico? ¿Cómo te sientes? feliz, muy feliz de estar libre de finalmente... Eh, muchas gracias a todas las personas que me eh, sí, ayudaron pues, a cumplir mi sueño de ser libre finalmente. Gracias a todos, gracias a mi abogado, gracias al juez, gracias a todas las personas que, pues, que me ayudaron a estar aquí hoy libre finalmente. Rubén, ¿qué es lo que más bueno, te gustaría hacer en ese momento? Ahora, eh, tomamos una cerveza. A ver, Rubén, no siento. Me imagino esa adrenalina de decidir ¿no? al fin volar para acá. ¿Podrías narrarnos cómo fue ese día? ¿Cómo te levantaste? ¿Cómo tomaste esa decisión? Cuéntanos, ¿qué fue llegar aquí a Estados Unidos? Bueno, la noche anterior a eso no dormí, eh, preparándome psicológicamente para hacerlo. O, o mucho miedo. Un momento de miedo. O, no me recuerdo casi nada porque... Eh, Rubén, estaba con miedo. Rubén, lo siento, mi esposo más o menos inglés. inglés? ¿Hablas inglés? Can you tell us how you feel in English? What what it's like to be here and to have asylum? I think good. You think good? It feels good. Where are you going to go, Ruben? Where are you going to be staying? Like, where, are, Do you have a, a home in Miami to go to? Houston, Texas. Houston, Texas. Oh, Rubén, en algún momento se te pasó por la cabeza, fueron cuatro meses dentro de una prisión, ¿perdiste las esperanzas en algún momento? Bueno, estando preso uno siempre pierde las esperanzas, pero bueno, encuentra otra cosa que hacer. ¿Qué hiciste? Eh, Hacía vuelta y eso. Okay. Rubén, qué pena, pero es que no nos terminaste si la si idea. Sea, yo te pregunto por acá, pero tú si quieres, cuando la cámara, exactamente cómo fueron esos minutos de vuelos, exactamente... ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Y cuánto tiempo para, eh, fue en tiempo real y en tu cabeza? ¿Cuánto tiempo fue realmente? Bueno, eh, fueron tres horas, tres horas aproximadamente, eh, como le dije, andaba con mucho miedo, mucho miedo a hacerlo. Siempre eh, estaba volando bajito y estaba mirando, preocupándome si había alguien siguiéndome y que me pudiera tumbar, pero bueno, ya después de ideas, si no me tumbar para me tumba, y me da igual, y vuelta para acá. ¿Quién dejaste en Cuba? A ah, mi madre, mi hermana, mi abuela. Aprovechan para ellas Rubén, ¿Para aprovechan. ellas cuál es el mensaje que le...? Porque son las personas que más han estado pendientes de ti, con las que quizás no hayas podido hablar tanto como, como ahora por nosotros. Ese mensaje para tu mamá, sobre todo, para tu hermana que ha estado tan pendiente, para tu abuela y de tu familia, tu tía, todos. Bueno, ya estoy en los Estados Unidos. <risa> ¿Habías <risa> hablado con ellas la posibilidad, la idea, la iniciativa de venir para acá por esta vía o no? ¿Sabían ellos de tu interés? No. And if you could try to answer this question in English as yes. possible, could you tell us, Ruben, what's the first thing you want to do now that you're out of that facility? No man. A second. Primero, He says he wants to go little by little pensamiento lo que vas a hacer en el futuro? ¿no? Eh, bueno, como conseguimos un trabajo o trabajar. He says he to find a job. ¿Quieres como piloto? ¿Quieres ser, seguir siendo un piloto? Porque ah. esa travesía que hiciste no la hace cualquiera. Sí, claro, me gustaría, pero bueno, comienzo haciendo cualquier otra cosa. ¿Qué quieres ser? ¿Qué es lo que, tu futuro? O sea, dinos, ¿qué quieres hacer? En el futuro, bueno, me gustaría ser piloto, pero puedo empezar a. But uh, for those who do not know, Ruben is a person of extremely high honors. Uh, he was at the first of his class, very primero, in su clase de honores, en sus estudios. Es una persona muy capacitado, he is a very, very high level pilot, and uh, we are sure and I am confident he will be able to at one point fly. Cuando te hago una pregunta también mirando a cámara le respondes, hoy se cumplen 27 años de hermanos de rescate, me imagino, sabes la historia completa, sabes que fue una de las tragedias que más ha marcado al exilio cubano. ¿En algún momento eso te pasó cuando tomaste la decisión el 21 de octubre, en la cárcel pensaste que tu destino, aunque acabas de decir que no tuviste miedo, que pudieras terminar como esos jóvenes? No, siempre tiene miedo de que, pues, que lo puedan devolver y puedan fusilar a uno, así que pero nunca perdí la esperanza, siempre confié que los Estados Unidos me iban a coger porque al final estas son las tierras de la libertad y siempre está abierta la puerta a las personas que quieren salir. ¿Tienes miedo de que algo a tu, a tu mamá, a tu hermana, a tu familia le pueda pasar en Cuba luego de que ya estás libre y estás aquí? Sí, por supuesto, por eso no, no quise comentar ningún tema con respecto a mi familia. Rubén, claro. que exactamente, ¿qué vivías tú en Cuba que tomas y esa decisión? Ya sabemos lo que ocurre, pero cada, cada historia es diferente. ¿Cómo se vive en Cuba? Descríbeme, ¿qué es lo que sentías que tomas esa decisión? Bueno, en Cuba eh, está difícil tu eh, pregunta. En Cuba vivir es, es, cruel. es cruel lo que está pasando, lo que sucede en, pues, en Cuba, cuando el régimen está abusando a las personas, te hacen creer que las cosas estaban bien. Aún yo siendo piloto, pues, no sé, un salario como 40 dólares al mes, con eso no se puede vivir. Nadie puede hacer nada. Y después de las protestas del 11 de julio, que Díaz Canelo ordena ese, ese enfrentamiento entre el pueblo, ya que ha perdido toda la credibilidad que podía tener en sí. algún momento. Pero 18 julio, ¿para ti crees que fue un acto sí. después para el pueblo joven? Sí, por supuesto. Para mí personalmente fue un acto después de que... Después de que yo vi que él personalmente mandó a reprimir al pueblo así de esa forma, ordenando una guerra civil, pues ya yo me di cuenta de que aquello no tenía sentido. Dijiste eh, que hiciste bueno. huelga en el centro de detención. ¿Por qué hacía huelga en el centro de detención? ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo...? Conociste a tus migrantes, me imagino. Sí, sí, era cosas con migrantes ahí eso, la última eh, cosa de, para que nos pusieran en el detalle. Pero nada específico del trato en ese tren. Constantemente parecía en Sí, que ahí, Could you tell us in English, Eduardo, a little bit of his background and his story? He was doing in Cuba before he made the flight, why he decided to make that flight, and, and why is he going to Houston? He worked for a company called Ensa. What was your other question, Kevin? Um, what made him want to. If you, and if you could answer it for us in English, what what was the reason? What was the catalyst for making him want to make that flight? Was there a particular thing that happened to him? Uh, uh, why did he decide to do that? Yeah, uh, of course. Yeah, what made him want to take that flight? Uh, what was going on in his life back in Cuba that made him want to do this? I can answer. Mr. Martinez Mateo was in danger, okay? Uh, specifically, his life was in danger before he left Cuba. He had two incidents in particular where he was arrested and detained for at least three days on each occasion. Um, there, were, uh, there was a detention in which he did not have food or water uh, for many hours at a time. Uh, he was incarcerated with individuals who allegedly had done very bad things. Uh, he was threatened um, with his life if he did not uh, cooperate uh, with questions asked during those interrogations. So he was in distinct fear for his life before he came to the United States. And why those two detentions, what was he accused of doing? He was falsely accused of uh, taking combustibles on one particular occasion uh, and on another occasion There was an issue of having expressed himself uh, incorrectly, uh, and, and and he was arrested. Can you give more details on that? How did he incorrectly, quote unquote, express himself? On the second occasion, uh, which was in 2020, right? In 2020, uh, okay. we can't specify a date uh, in terms of month and day, but in 2020, uh, he had an interchange with uh, government officials that did not sit well uh, with him, and he was immediately uh, detained. Did he make some sort of anti regime statement at that? There was an incident in which uh, representatives of the Cuban government were abusing uh, individuals and you stood up and uh, protested what was going on and he was detained. And, uh, a question for Can I get a question for you Eduardo? Yes. What was your argument to the judge for why he should be able to seek asylum and have that granted? In order to qualify for asylum you must show a well-founded fear or past persecution uh, of returning to your country based on either race, nationality, religion, political expression, or membership in a particular social group. On his particular case, the taking of the plane was a clear and public manifestation of his fear of continuing to live in Cuba and a protest. He could have gone out, as many Cubans do, through Nicaragua, through Panama, eventually through Mexico, and presented himself at the border. But he made a decision to leave he obviously had the tools he's a pilot but he knew and understood that by leaving in a plane the whole world would take notice of what's going on in Cuba and what persecution exists there and are you a Cuban-American what does this mean for you today to have this a successful case for your client I am I was born in Cuba I am very proud to be of Cuban origin but I am also an American citizen I came to this country when I was three years old and I'm very very proud of to be an American citizen. And I'm very proud and gracious this country opened its arms to my family and I, and to have one asylum for Mr. Martinez Machado, believe me, is something I will never forget. Eso ¿Otra pregunta, no sé. señor Rosa? La Civil está conmemorando, hoy también, perdonen, está conmemorando el día. Pero tú trabajaste, viniste en un avión de fumigación en el que tú trabajabas. Este es con los que están apagando el fuego en Cuba. Quiero completar la fotografía de la realidad cubana actualmente vista por ti, que trabajaste con él. No, yo con eso personalmente <risa> no trabajé, yo solamente volaba a N2. Era lo otros que se volaba a Pero el estado de obsolescencia de lo que es Cuba, esto, este avión en el que tú llegaste esto donde intentan apagar fuego decir, quiero un poquito más de detalles que tú me describas de lo que dejaste en Cuba y de lo que por qué huiste de Cuba ¿por qué huiste de Cuba? no, además de lo que trabajaba porque además volabas aviones para fumigar obsoletos, viejos, no sé, quiero descubrir un poco qué más te motiva además de los 40 dólares, qué más te motiva a huir el 11 de julio, la persecución el enfrentamiento de algo que dentro de tu corazón diga yo me tengo que ir de aquí a mí lo que me motivó fue, a partir del 11 de julio, como le comenté, aparte quería hacer algo que, que marcara un antes y un después. Y quería sentar el presente que las personas vieran lo que está sucediendo en Cuba. Aunque sea una sola persona que haya visto eso, para decirle porque en Cuba lo están dejando tanto como por aire como malo por tierra. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y entonces ya cuando investiguen van a darse cuenta de la realidad. Señor Rosa, una pregunta para usted. Sí. El caso era bastante difícil. Es un, es un crimen que él cometió eh, dentro de los tratados de Cuba y Estados Unidos. ¿Qué fue lo más difícil para usted enfrentar a las autoridades estadounidenses y ganar este caso? Mira, en efecto, eh, fue oposición bien fuerte del fiscal en que ellos entendían que no era evidencia suficiente el hecho de que Rubén al regresar fuera a enfrentar determinados crímenes. Ante, ante ese argumento de la fiscalía, lo que procedimos a hacer es demostrar todas las posibilidades a las que Rubén estaría expuesto si fuera regresado a Cuba y cómo los cambios en leyes en Cuba han, de cierta manera, han sido han sido hechos para encausar al señor Martín Machado. Si ¿Sí tomaste ese avión como protesta, ¿tú te imaginabas que iba a tener el mundo esta reacción a verte aterrizar aquí en Florida? El mundo no sé, menos Miami sí. ¿En ¿Eh? avión pensabas esto va a ser? ¿Un emblema? ¿Esto va a ser un símbolo para, para mi país? ¿Qué pensabas? Pues nada, que me vieran las personas y que vieran lo que estuviera sucediendo. Tampoco me esperé que no fuera a meter el tanto tiempo en Rubén, que... no es la primera vez que un piloto cubano usa una de estas aeronaves para salir de Cuba. Lo hizo un espía. Eh, incluso algunos amigos pilotos tuyos comentaron en alguna oportunidad que se hablaba de esta salida de Cuba de esta manera. ¿Crees que todavía hay jóvenes de esos mismos que trabajaron contigo, que están ahí todavía en esas eh, aeronaves de fumigación, que tomen tu ejemplo para también hacerlo en Cuba, para venir, salir de Cuba? No, no vas no, no a hablar de eso, no voy a hacer que lo quieran hacer, de verdad, entonces se les prive la posibilidad de que se libre también. Pero obviamente, entre ustedes como jóvenes que hablaban de los deseos de irse de Cuba y de ver la vía, ¿qué, qué, qué, qué, qué hablaban, qué decían? Yo te pregunto, tú respondes si quieres... Has he spoken to family in Cuba? He uh, has spoken to family, yes. Is he fearful or how are they being treated? He's very fearful. Uh, and speaking about uh, what they spoke about, obviously at, at this point, um, members of his family and friends are in distinct danger. What is the importance of that testimony? hermana tu madre que lo vio en la corte lo vio al abogado diciendo la importancia de ese testimonio desde la isla para la resolución del caso y que te dieran el asilo el testimonio fue no era su pregunta, el testimonio de la hermana de él fue muy clave uh, en el proceso A ella fue esto muy honesta muy precisa uh, y pudo esto detallar cuál fue y, eh, los incidentes cuáles fueron los incidentes que sucedieron después de que él llega a los Estados Unidos, a uh, que eh, fueron visitados, a uh, eh, cosas de valor tomados eh, y posteriormente regresados a la casa. Mm -hmm. Yes, um, the the testimony of his sister was very very important. She was very precise, detailed. Um, she was able to establish that there was a an investigation an ongoing investigation from the moment uh, that it was determined that he had left in Cuba of the family and of friends uh, at work sites uh, at home etc bueno como tanto tiempo las planificando esto cuánto tiempo pensándolo planificándolo y que es mucha ilusión y ahí al al 21 ¿Seis meses planificándolo o pensándolo? No, seis meses, pensándolo uno siempre lo piensa. Dice, ¿cómo fuera hacerlo? Pero ya sí, decidirme hacerlo más o menos sería como seis meses. Ya. Sorry, the question was, uh, for how long was he in preparation uh, of his exit? And the answer is approximately six months. A partir de ese momento, de esos seis meses, a, a partir del 21, antes de esos seis meses, ¿Cómo fue esa preparación sin darnos los detalles que no puedas hablar? Sino psicológicamente, eh, en el trabajo, ¿qué puedes decirnos de esa preparación? Eh, era ser más cauteloso que nunca, no comentar con nadie nada, o, y pensar cómo hacerlo, ir viendo las cosas. ¿Cuál es tu mayor temor en este momento? Ya que estás aquí seguro, pero ¿cuál es tu mayor temor? Ahora mi temor en específico es la que quieran enseñarse con mi hermano, con mi madre. Sí, pero, el vuelo fue como dos horas. El vuelo, dos horas, tres horas. ¿Sí? Sí, sí. No. Y fue bajito así todo el tiempo ¿el video de ustedes. Eras tú, eras tú el que el pescador dijo del avión que voló. Vamos. Difícil, fácil, tres horas. Cinco pies de. No, es difícil, tiene una cómodo de arroz. Los cristales se trataron mucho el salir de la mano. Rubén, te repito una pregunta una vez más. Cuando tú llegaste, se creó mucha expectativa con tu llegada, obviamente, y muchas personas en social media que estaban pendientes de lo que estaba pasando asociaron tu caso con la de un espía cubano. A esas personas que incluso llegaron a decir en redes sociales el abogado está al tanto de que tú podrías hacer, podría ser un nuevo espía cubano, eh, ¿tienes algo que decir? Sí, por supuesto. A mí no me están comparando con esos asesinos. Hay un caso aparte y hubo muchos pilotos antes de la envía que, que hicieron eso a mí. Si él quiso hacerle eso, pues el problema es y no a ¿Por qué Texas? ¿Por qué quieres ir a Texas? Bueno, porque tengo el primo mío allá. ¿Y, ¿Y qué es lo que más emoción te da de ya estar en este país? ¿Qué de Estados Unidos es lo que más ilusión? ilusiona? Bueno, en no, el momento no lo conozco mucho, así que yo creo que sí, no lo puedo decir. ¿Ya has Gracias, <risa> Rubén. Gracias. ¿Ah? ¿Y el comedia? ¿Qué es ¿Qué es ¿Todo ¿Todo bien? No, no, no. bien? lo que bien? ¿Todo bien? ¿Todo lo ¿Todo bien? lo bien? ¿Todo bien? Ya con los Eduardo, vamos a No. no.